Con el dúo mágico Cruzales. ¡Hola, chicos! Una cortina especial, ¿les gustaría alguna canción en particular? A ver, el Podríamos buscarla, okay. podríamos buscarla. Buenas tardes a toda Buenas la tarde. gente, sí. ¿cómo le va del otro lado? Un placer, ¿verdad? Qué lindo estar acá. ¿cómo? Nos extrañábamos. Nos, nos prendimos a eso de lo, del Matones. tema acá del combo y sí. combo dijimos, bueno, podríamos ahora que va a ser con la figura. Sí. Ah. Que, claro, que sea figura ahora también, así nosotros sí, sí, sí, sí. estamos cerca ah, de este ah, chiquito está ah, pero, bien? Pero, mi representante. Oh, no, no, ¡No te arrepentes! ¡Si se van! ¡Tres minutos! Y bueno, la pongo Es que no se quieren colgar a tu fama. ¡Dale! <risas> ¡Vete frente ah, a ¡Los amigos de campeón! ¿qué no sé cuál de las tetas. Bueno, Pero por favor. Bueno, bueno. Dale, amadala. Mantén siempre el humedad. Bueno, si lo quieres. ¡Te debes de tu pública! Muy bien. Mira que está el famoso que lo hace medio de compromiso, ¿viste? Bueno, a voy a dar. Pero y el famoso. No, si no tenés... el famoso Ahora, dale. cuando te contemos lo que va a hacer, uh, va a tener muchas más ganas. ¿Lo, ¿Lo irán a cortar al medio? Lo irán a cortar ¿Algo al mejor. Sí. Algo mejor. Para que lo vea bien la gente en la casa. Sí. Sí. nosotros, mire, hemos traído por acá dos elementos milenarios. wow ¡Guau! Vos lo uh, estás viendo más de cerca. Mirá uh, lo que es todo, no uh, se puede uh, creer. Que, lo que valioso. Una esposa. Lo valioso sí. que es este objeto. Yo tengo son, una esposa. Mira, que no, no, no, tanto. todavía no lo toques, por favor. Son no, esposas, no, uh, claro. No, no lo podemos tocar nada más nosotros. Son unas esposas de pulgares estas. Son, son distintas. No son para muñecas, sino que son para los pulgares. Mirá, lo, lo vamos a abrir. Ah, ahí está. Perfecto. Mira, esto lo vamos a guardar por acá Y yo lo que te voy a pedir es que ahora sí estire tu... Muy bien, así como ya que estaba contento Y bueno, que Están ahí tomando todo para que se vea justamente Cata sigue insistiendo con el teléfono ¿Cómo te ves hasta el Revisando este objeto milenario ¿Qué tal? Qué desesperación, ¿no? Ahora sí, muévete, trata de salirte no hay no manera. No, no eso, no. Bueno, es posta posta esto. Muy bien. Idea... Para, ustedes saben que está en. Ay, chicos, sí, sí, o sea, Luisito está ahí con el, el equipo de abogados sí, la idea es la, la siguiente, ¿Equipo? para que pueda después comerte la hamburguesa y todo. Fíjate claro. sí, qué te va... te No, te a vamos a abrir. Sí, sí. La idea era que vos revisaras, sí. ¿sí? Vos revisaras. Sí. No, no, está. llave? Sí, sí, sí. La vamos a abrir, la vamos a abrir, tranquilo. Sí. Y vamos a hacer una gran prueba de escapismo hoy día. No, no es que te va a escapar y te va a ir no, a la zona, No, no, no, no, no. Geran prueba de capiz muy día. Yo te voy a pedir por favor que vos mismo. ¡Oh! Abriete, como yo hice con vos. Ay, para, no, no Bueno, bueno poquito más, un poquito más. A ver, a, verdad, a verdad. Ay, no, por, un poquito más, un poquito más. Y que ahí ah. no pueda salir de ninguna manera, ¿sí? Ahí está. Si querés un poquito más, también puede. Ahí está, perfecto. ¿Te acuerdas de la pulcia china? No, mira, mira, Ahí está, excelente. <risa> bien. Ahora muy bien. Tenemos también otro elemento que lo, lo debes conocer vos, eh. Muy bien, Lo voy a traer, lo voy a traer porque lo he dejado ahí ah, atrás. Ah, bien, a ver, perfecto. Damos un segundo. Va? Lo vamos ¿Ah, a traer para poder justamente... Sácame, por favor, acá que tengo un pañuelo. Del lado adentro, del lado dentro. Ahí está, sacalo, sacalo. Muy bien, mirá, mira. Ahí está. Ay, Dios. Y me vas a tapar completamente, ¿sí? la cara? Per... Pero doblalo, doblalo una vez. Doblando. Así. Y lo vamos a doblar otra vez. Perfecto. Así. Y le tapamos ahí, ajá. Bien tapado sí. Y vamos a hacerlo Lo vamos a complicar un poco más ¿Más todavía? Sí O sea, hasta ahora no ha habido magia Yo sé que no, están no, esperando eh, magia Pero, pero, no, pero no, ahora va a elegir una carta ¿sí? sacó la pero no, no, Son las la cartas mano. Son las de no, póker tapame Tapame que estoy esposado, sí, estoy esposado No, no, esposo, no, no, no, no. Tapame, tapame sí, Ahora sí Claro, la idea es esta De todas estas cartas anda, Orne y Cata Vayan pensando un número, por favor ¿Lo tienen? Sí Perfecto Vos ponés la mano así y ahora, nombralo lo, Cata, ¿qué número? El 4. 4. ¿Y vos, cuatro. Orne, qué querés? 5. Cinco. ¿Qué, cinco? Sí. ¿Qué hacemos? 9. 9. 9, por favor. Pon la mano bien sí. así. Fíjense, voy a ir contando Uno. nada más y nada menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9. La 9, eso tiene la voz ahí a Madej. No. <risas> ahora sí. ¿Qué chico, pasó? ¿A, ¿A qué está la nueve? saca sí, la sí. mano al dedo. No, no, mostrarle por favor, que estoy mano. No, pie. pero está, ¿cómo vas, chico? Está, posado, está está completamente esposada. No, está Muy bien, le vamos a tapado, tapar, taparle un poquito mejor. Ahí es este, bien tapado, bien tapado, ahí está. Ahí está, bien tapado. Ya eligió una carta, ¿eh? Atención. Sí, el 9! Amadeo, mira esa carta. Sí, mostrárselo a toda la gente. Que sí, mostrarla, sí, mostrarla. 20,000 personas. ¿Te gustó? Me gustó. Muy bien, vos no veas nada, ¿eh? No veas nada. Ahora sí, mostrala, por favor, mostrala. Mostrar la cámara así. Ah, ¿sí? Muy bien, mostrarla así. Ahí está. Yo no quiero ver nada tampoco. Sí. ¿Está perfecto? Guardatela en el bolsillo. Para, ponerla así, ponerla así antes. Creo que la, la vieron bien, ¿no? Sí, ¿La vieron sí, bien? sí, perfecto. La y ahora sí, en uno de tus bolsillos, en el que vos quieras, guardala por favor, bien adentro. Muy bien, ya la guardó. ¿Listo? Sí, está todo sí perfecto, sí. sí. La idea es la siguiente. Yo voy a adivinar la carta, estando completamente esposado. Esto... No lo van a haber visto Jamás. nunca. Si no, no, han visto nunca esto es mentira. Olvídate. Mentira. Sí. Ver, realmente es posado, voy a adivinar cuál es tu carta. ¿Sí? ¿La tenés en el cochino? No, no, ¿La, no, mano, ¿sí? ¿La tenés? Pero si, si. ¿Cómo? Saca la mano. No, pará, para, que Yo tengo una para, que no, no sé si puedo adivinar la carta. Bueno. Eh... No, pará. No me puedo sacarla después. No, pará. Que... No, para qué. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, chicos? Eh, no, para yo tengo una llave también. No, Acá... no, espera, la, la llave no importa. Vos tenés la carta en el bolsillo, ¿verdad? ¿no? Obvio. Claro, no, no pude adivinar la carta. Pero... ¿Por qué? Sí te robé la tinta. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, tinta. A ver, ¿qué? tócate. Mostrale por favor, a todo el mundo. ¿Hay una carta ahí? ¿Solo una? <risa> a ver. Por favor. Justamente. Sacala, sacó. mostrala? mostrala. ¡Motrana, por favor, Montrana! ¿Qué? ¡Ah, Madiú, la gastaste! Ah, no, no, no, no. Pará, mirá, que me... quedó completo. No, no, sí, quedó y no tiene nada. No, para Pero no puede ser. La esposa, ustedes están mirando y dicen acá, claro, y la cuestión acá... No, no. No pude, no. No pude justamente adenar la carta, pero mirá, vas a sacar acá justamente... A ver. ...vos mismo el pañuelo. No lo vas a poder mira, ¡No! Mira, carta. No. no, madre, no. solo una carta. ¿Tiene la carta chino mira, mira, mira. ¿Y cuál era tu carta? El 5, el 5 de de trébol. ¿Qué? 5 Mi no. de trébol. ¡Sí! ¡Sí! No Impresionante. Teaculado. como si fuese un placer. Gracias. ¡Grosos! ¡Grosos totales! Y ya sabes, sí, vale. a mí me gusta que tenga queso derretido. Sí, sí, sí. A mí me gusta Qué también genial. con unos pepinos así. Bien. Si, si querés podemos hacerlo. Sí, bueno, chicos. Sí, bueno.